Tiene el honor eh, de conversar con nosotros nueva vez, nosotros con él, sobre todo el director del hospital de acá de San Francisco de Macorís, el hospital regional San Vicente de Paúl. Está con nosotros el doctor Federico Ureña. Bueno, Francisco. Francisco, te cambié, te cambié el nombre. Eh, que pensó en el regional. Sí, para sí. Se fue para el jefe. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por Saludo la a invitación a este programa. A sí, ahí está Mira, eh, gracias por estar aquí. Es interesante eh, todo lo nuevo que tiene el hospital. Nos gustaría que nos informe a la población. Bien, nosotros como hospital hemos, hemos ido como equipo trabajando, generando algunos cambios para favorecer a la ciudadanía que recibe atención en nuestro hospital. Conociendo nosotros que la salud es un producto caro, ...que encierra eh, un costo elevado... ...es restablecerle la salud a muchas personas... Eh, ...el hospital comenzó eh, un proceso de habilitación... ...para prestación de servicios a las aseguradoras privadas... El, ...la salud como tal... Viene, ...es financiada por, de varias maneras... Uh -huh. ...los que van al hospital, lo tradicional... ...es la persona que el Estado le ha ido supliendo... Eh, ...paulatinamente de un seguro que a través de SENASA que es del régimen eh, subsidiado, Subsidia. o sea, el Estado paga por, esa, por, esos, por esas personas. Eh, la seguridad social nació con tres formas de financiamiento y una es el Estado ya mencionado, uno es el contributivo subsidiado que es aquel empleado informal pero todavía el Estado no se ha creado el mecanismo de cómo estas personas coticen a la Seguridad Social, pero sí demandan servicios, independientemente sean personas que por su profesión, oficio, puedan obtener recursos a veces superiores, muchas veces superiores a los asalariados de cualquier empresa. Y ya está el régimen eh, contributivo como tal, que al cual pertenecen todas aquellas personas que trabajan para empresas eh, que le cotizan a la Seguridad Social, que es por ley que deben de hacerlo. Entonces nosotros en ese en ese contexto anteriormente solamente recibíamos por parte del Estado a través de los pacientes del régimen eh, subsidiado de SENASA. Ya en la actualidad eh, tenemos varias ARS privadas, como es el mismo SENASA, pero ya el SENASA el del contributivo. régimen contributivo, yeah. tenemos el ARS Renacer, Constitu eh, Constitución. Son varias ARS que, que pasaba con anterioridad. Muchas personas con, hacer, con seguros privados... Iban al hospital, recibían el servicio, se había un gran, una gran inversión en ello para restablecerle su salud, pero ese dinero no se podía captar para poder entrar a lo que sería la administración del hospital para con fines de inversión okay. en los mismos pacientes. ¿Y qué, estábamos, qué estaba haciendo el Estado en ese sentido? Estaba contribuyendo a que esas ARS pudieran exhibir lo que hoy exhiben, Montos, riquezas, de gana, montos de ganancia anual riquezas. que realmente a veces eh, chocan con la realidad paciente cualquiera con un, eh, del régimen contributivo podía representarle al hospital eh, gastos de más de un millón de pesos a quien se le eso pasaba porque el estado independientemente de todo que citan los régimen de poder captar recursos es garante de la salud de todo el dominicano entonces no se puede discriminar ahora cuando tenemos un paciente que tiene eh, uno de estos planes, nosotros podemos facturarle a esas aseguradoras y esos recursos entrarían al hospital, lo cual sería para mejoría de la misma institución. Excelente. ¿Y los cobros serían igual como tú ir a otro centro médico? centro médico, O sea, el descuento que te hacen los seguros normal, Bien, ¿pagaría diferencia? Las aseguradoras tienen establecido lo que se conoce como un copago. Que las aseguradoras de su convenio Generalmente son 80-20 uh -huh. Donde el afiliado paga 20% De sus gastos en nuestro hospital El afiliado no va a tener que pagar ningún tipo de Porque fíjate Una de las cosas que el afiliado Porque el afiliado va al hospital Es porque le sale corriendo a ese 20% Bien. Que muchas veces puede representar 10, 15, 20 mil pesos Que una persona con un salario eh, Vamos a decir el salario mínimo De 14, de 14 mil 14, pesos, pesos no Cuando puede. usted le diga que tiene que pagar por un procedimiento una cesárea, un procedimiento de una cirugía cualquiera, ah, no, mire, la diferencia establecida son 20 mil pesos, esa persona realmente eh, con un salario de 12 va a quedar en un estado eh, de dos meses de negativo salario. en cuanto al en Doctor, cuanto al salario. ahí va mi pregunta. Si llega un paciente con estas condiciones que tiene que dar un copago y no lo tiene, ¿qué hace el hospital? No, es que el hospital no lo va a cobrar el copago. No lo va o sea, a cobrar. el hospital no, no. se va a basar... Fundamentalmente en, en, el 80 lo, en, lo que está en lo que está establecido. Exacto. Y que, porque, vuelvo e insisto, es el por qué la gente va al hospital. Eh, corriéndole al, al copago que no lo tiene. Aquellos que están asegurados. Exacto. Es bien. como eh, podríamos visualizar que en una transacción normal de 100 pesos, usted me haga un descuento de un 20%. Exacto. ¿Verdad? Sí. Que los que las clínicas lo asumen y no descuentan nada y te lo cobran a ti, ya que tú como aseguradora, porque hay un servicio que se ofrece a través del seguro. Y el hecho de que yo tenga un seguro y la clínica lo tenga, me mueve hacia esa clínica. Exacto. Eso no se está tomando en cuenta en el usuario y en la ley. Es que eh, es un contrato. Que existe una relación contractual Que existe entre la persona que Se le asigna el seguro Y por ley está establecido así La superintendencia de seguro lo maneja así Que eh, la relación es 80-20 Cada 100 pesos de consumo Hay 20 pesos que se le carga a, Al usuario, al usuario. Ya. El otro 80% lo asume la aseguradora que En el, el caso de ustedes Como hospital El copago no existe no va a existir, solamente, solamente... Pero sí ya por primera vez Se va a recibir el dinero que las prestadoras deben de pagar, de las ARD se deben pagar. Fíjate, eh, lo que decía al inicio, las prestadoras eh, se estaban ahorrando, 80%. se estaban ahorrando. el 80%. El 80% que debían pagarle a la institución de salud, wow. se, lo, se lo estaban ya ahorrando lo en su totalidad y realmente por eso es que ellos pueden exhibir hoy por hoy ganancias tan exorbitantes, exorbitantes que chocan con la realidad de la salud nuestra. Entonces, ya, ya ese 80% va a estar regulado en todos los hospitales del país público, eh, ya ellos tendrían que pagarlo, tendrán no, mira, que pagarlo. Los hospitales deben cumplir con un proceso de habilitación. Ah, okay. Un proceso de habilitación que el Estado tiene una eh, a través del Ministerio de Salud. Usted debe eh, eh, cumplir con una serie de requisitos, los cuales le dan una licencia que le permite a usted. Eh, ¿Cuáles trabajar. son esos requisitos? ¿Y si aquí comenzamos por San Francisco, como el hospital regional, o ya están otros hospitales de la zona? Sí, nosotros comenzamos el proceso de habilitación en este año y en el mes de abril recibimos la licencia. Ya, a partir de ahí, tenemos contratos firmados con unas cinco ARC privadas, los cuales nos va a permitir trabajar con ellos. ¿Una los licencia de qué tiempo? La licencia te dan eh, de inicio una licencia provisional por un año, un año, porque ellos lo que te exigen son las condiciones básicas eh, que, con las cuales tú puedes operar. ¿Hay Entonces, otros hospitales incluidos? Sí, ya, en, la región, ya. en la región recientemente ya el hospital eh, de Castillo Así. está habilitado, el hospital de las guaranas está habilitado porque han iniciado, es un asunto de hacer las diligencias que se necesitan, ya. porque, vuelvo a insisto, esa captación de recursos es lo que te va a permitir a ti poder mantenerte ofertando servicios. Una de pregunta, salud. ¿esta captación de recursos para el hospital se agrega a la que puedas recibir de parte del Estado como responsable de la sostenibilidad? Sí. Fíjate, no, ¿cuánto eh, recibe actualmente? Nosotros, la... nosotros como hospital recibimos unos 4.6 millones de pesos. Mensuales. Pa, mensual Mensuales para... Eh, la hacer... sostenibilidad. Exacto. Ahí eh, hay pago de combustible, pago de material de limpieza, alimentación y así sucesivamente. Tú me dirás, no, ¿es suficiente? No, no. Nunca no. es suficiente porque sabemos que nosotros tenemos un déficit en uh. cuanto presupuestal, sí, sí. en cuanto a la inversión que se hace en salud que no sucede lo mismo con, con educación, por ejemplo, que tuvieron un aumento sustancial de lo Como que decía el, la del ley. presupuesto se le por una lucha se llegó a que el 4%, si salud recibiera hoy por hoy el 4% de lo que eh, igual que educación, quizás pudiésemos recibir. Dicen que, que no recibe ni siquiera el 4 del 5 que debe de tener. Que no. en salud pública sí. apenas llega el 2% y tú le quitas INAPA no llega el 2%? Pero, bien, ¿qué, ¿qué hace el Estado para garantizar que los hospitales que prestan servicios eh, puedan tener recursos? Antes se hacía una distribución eh, sin ningún tipo de miramiento, vamos a decir, de que te daba, le daba a todos los hospitales por igual, por ejemplo. Ya no, ya si el Hospital San Vicente está trabajando y, y recibe los usuarios, de los pacientes de la aseguradora, aunque sea estatal, tiene la posibilidad de facturarle y poder tener mayores recursos para entrar. Esto es lo que representa que el, el, mediante facturación tú puedo tener recursos para seguir. En eh, sus estimaciones, doctor, ¿cuánto estima que podría recaudar el hospital eh, proveniente de los seguros, de las ARS? Si es proveniente a través de la aseguradora privada, yo pretendo, eh, nuestra institución pretende como equipo, poder eh, vender venderle a la ciudadanía la seguridad de nuestro servicio. Y quizás en un primer año nosotros pudiéramos tener un incremento de uno, un millón a 1.5 millones de pesos. ¿Cómo bueno, no? Vemos, Estamos eh, viendo eh, imágenes. Estas son imágenes recientes. de hoy. De, digo, de, de, dentro de este de esta proceso de que usted lleva de información, sí. una pregunta, doctor. Respecto al área de emergencia, hemos sido testigos de excepción por las noticias cuando se han presentado personas buscando servicio a la vez agreden a los a los médicos y a los de emergencia sobre todo y que diferencia a otros tiempos el día pasado se presentaron unos unas personas con una joven en estado de borrachera extrema, diría yo. Y a la vez agreden o intentaron agredir, pero parece ser que le salió la la abuela, ¿cómo se dice? Respondona, porque salieron golpeados ellos. Eh, fue una situación realmente que, que nosotros lamentamos que haya sucedido. Personas que llegan de una manera eh, violenta al centro, cargando a una ciudadana en busca de un servicio de salud. Eh, presumiblemente ella tenía una intoxicación etílica. Eh, cuando eh, iba a recibir el servicio, que el personal se le va a acercar, eh, las personas muchas veces van al hospital de una manera agresiva y creen, que eh, pueden hablarle a, a ese servidor público que nosotros tenemos allí, hablarle como ellos quieren, eh, agredirlo. Realmente eh, agredieron a uno de nuestros personal, lo cual eh, junto con el departamento de seguridad eh, respondieron la agresión, pudieron bajar el nivel de estos agresores, incluso se, se detuvieron dos personas de ellos y fueron eh, se canalizó mediante la fiscalía para que se iniciara un proceso en contra de esto. Esto pone en evidencia nueva vez, bueno, intolerancia por parte de los usuarios, pero también necesita el hospital mayor seguridad, mayor vigilancia, arreciar esa parte ahí. Nosotros eh, entendemos que sí, pero eh, independientemente del número de seguridad que uno pueda tener, las reacciones de las personas muchas veces no, eh, dependerían de que usted pueda tenerle un seguridad por persona que entra uh -huh. al hospital. Sí. Usted llega dos personas cargando a una persona, la llevan a una camilla. Eh, de la única manera que usted pudiera evitar es tenerle a esa persona ponerle de una vez un seguridad al lado, que lo agarre, porque las reacciones de la gente son espontáneas, salen y uno realmente no se puede controlar de un todo. ¿no? Doctor, ¿qué otro servicio eh, está brindando el hospital que hayan sido introducidos en los últimos tiempos? Mira, eh, recientemente nosotros incorporamos en el área de neonatal, fruto de una política que tiene el Servicio Nacional de Salud, se está buscando eh, impactar, en un flagelo que tenemos, que es un aumento que ha tenido la morbimortalidad eh, perinatal. Para ello, nuestro hospital anteriormente no contaba con ventiladores neonatales, sí, lo que bien. le permitía a niños pretérminos que casi todas las instituciones de este pueblo eh, y de otros de la región mandaban a esos niños prematuros en malas condiciones, que nosotros tendríamos, teníamos que hacer un segundo referimiento a un sitio donde contaran con esta, con esta herramienta. Ya nosotros contamos con ventilador, no en el número que quisiéramos, pero tenemos ventilador y ya iniciamos, ya se ha iniciado con pacientes eh, pequeñitos que nacen pretérmino y se le ha puesto en su ventilación mecánica asistida y hemos tenido buenos resultados con ellos. Con eso se impacta a que se reduzca eh, significativamente lo que es la mortalidad perinatal. Doctor, sí. una pregunta. Con este de usted busca. ¿Que el franco macorizano, la región, el sector privado vaya al hospital? Es que el, el, el franco macorizano acude al hospital. Yo, yo sí persigo, nosotros perseguimos que una ciudadanía que eh, quizá haya perdido la confianza en la institución como tal y que entienda que nosotros... Fuera de todo, el personal médico nuestro es el mismo que está en todos los centros privados. Acuda a nuestro hospital con toda la confianza del mundo de que se le va a dar un servicio como realmente se merece. El ya personal que se educa aquí mismo, en las dos universidades que tenemos el Exacto. privilegio. Así es. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias por anunciar todas Exacto, estas buenas nuevas que se están ejecutando en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl. Gracias, doctor Ureña, por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana.